El director regional nordeste de la defensa civil con asiento en esta ciudad, Juan Pablo Hinoa, explicó hasta la fecha no hay amenaza de fenómeno climático que afecte al país, a un mes de concluir la temporada ciclónica. Ah, ya un mes de, la, de concluir lo que viene siendo la temporada ciclónica, que concluye el 30 de noviembre, eh, no hemos tenido eh, incidencias mayores en el país y principalmente en la provincia de Duarte y la región. Pero sí tenemos lo que es el huracán Oscar, que se encuentra a 1,060 kilómetros de la isla Bermuda. Eh, este huracán, por el momento, por su posición y su desplazamiento, no ofrece peligro para la República Dominicana, pero sí debemos estar atentos. Tenemos una, una vaguada que va a incidir eh, ya a partir del jueves, eh, depositando chubasco aislado en diferentes zonas. Eh, hasta el momento eh, no tenemos situaciones que pueden ser eh, peligrosas para la República Dominicana y recuerde que todavía falta un mes para que concluya la temporada ciclónica y no estamos a salvo, ya o sea que aunque no tenemos amenaza, pero sí tenemos que estar muy pendientes a cualquier situación, a cualquier fenómeno que se presente. El funcionario también se refirió a las iniciativas de la entidad en procura de que las empresas posean un plan de evacuación ante fenómenos naturales. Eh, los simulacros se van a llevar a cabo en diferentes empresas, eh, son sorpresas. Lo que sí les recomiendo a todas las empresas públicas y privadas que deben de traer a la defensa civil, un manual sobre manejo de situaciones, sobre el manejo por escrito, con qué cuentan a la hora de hacer una evacuación. Eso sí le estamos solicitando a la empresa pública y privada que nos dejen manejar eh, cuál es su área de evacuación, punto de encuentro en su empresa cuando se presente un terremoto, para mantenerlo informado. Deben de cumplir con estos requisitos para eh, mitigar ante cualquier situación que se presente. Cordero, NTN su noticiero regional.